Netflix, ¿cómo estamos? Aquí estoy yo otra vez más para demostrarte el segundo vídeo que puedo trabajar contigo, que voy a trabajar contigo, que lo mejor que vas a hacer en tu vida es contratarme porque para los dos será beneficiado, beneficioso, Benef beneficiadamente beneficio, Be Netflix. Verás que soy tu inversión Voy a ser tu inversión futura Más inversiosa, invertiva buena. que vas a hacer en tu existencia Te voy a hacer un nombre Te voy a hacer un nombre que va a salir en las películas En las series y que la gente va a pagar Para ver esas series Soy yo ¡Hola! Está bueno ya, yo voy a coger mi modestia y la voy a botar un poquito Porque ya todos mi 21 años estuve siendo modesto A partir de ahora me voy a vender Hay un tipo que me está mirando afuera, pero me importa un carajo y yo antes me decía, coño, mira, este hombre que va a pensar de mí Qué va a creer, quién soy, qué estoy haciendo, mirando, hablando en una cámara solo, como un loco Ahora me importa un carajo Ahora voy a ser el centro del mundo Y me voy a comer el mundo entero Voy a hablar francés, español e inglés Francés y español, soy bilingüe Nací con esas dos lenguas E inglés tengo el nivel C1 C1, C1 Seguro. Así que puedes usarme como un francés, como un español o como un inglés, como tú quieras. Tendrán otros vídeos donde me voy a vender más todavía y te voy a... voy a explicar por qué necesitarías cogerme. Para ser actor, la esperanza es lo más importante en mi punto de vista. Hay una, dos, tres verdades, no solamente una. Absolutamente todo es relativo también. Te quiero muchísimo.